Sábado de la dieciochoava semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí el muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Le respondió Jesús, Porque les falta fe? Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Al bajar del monte después de la escena de la transfiguración, Jesús se encuentra con el grupo de, de sus apóstoles que no han sido capaces de curar a un epiléptico. La fusión de este relato es instruir sobre la fe a partir de un hecho en concreto. El relato paralelo de Marcos es más amplio y contiene detalles que hacen más comprensible la escena narrada. La existencia ahí es de la oración. El milagro de la sanación le sirve a Mateo para encuadrar el tema del poder de la fe. Era necesario insistir ante la ausencia de la fe, especialmente ante los discípulos, que le llegó a decir hombres de poca fe, a que los discípulos no han sabido confiar en Dios. La fe debe ser la fuerza de transformación que nos impulse a superar la deshumanización que todos llevamos dentro de nosotros. Jesús entiende la fe como una fuerza que traslada montañas, cosa que el Evangelio repite dos veces, lo que indica que es algo importante para comprender lo que es la fe. No se trata de que la fe consiste en la capacidad de ser lo imposible. En Mateo 21, 21, Jesús dijo esa misma sentencia, cuando estaba llegando a Jerusalén. Ahora bien, ahí no, no podía señalar nada más que el monte santo.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 Husano. sobre el que estaba edificado el grandioso templo de Jerusalén centro de la religión establecida por tanto lo que Jesús afirma es que la fe que él presenta acaba con la religión, sus creencias ceremonias y sus funcionarios cuando la fe en Jesús es verdadera y fuerte derriba la montaña de creencias raras, su deuridades supersticiosas y sentimientos de culpa enfermizos que llevamos dentro, y en su lugar pone la fuerza que da vida y hace felices a los humanos. ¿Cuántas veces fracasamos en nuestro empeño por falta de fe? Tendemos a poner la confianza en nuestras fuerzas, en los medios, en las instituciones. No planificamos con la ayuda de Dios y de su Espíritu. Jesús nos avisó, sin mí no podrán hacer nada. Apoyados en él con su ayuda, con un poco de fe, la fe auténtica, curaríamos a más de un epiléptico de sus males. El que cura es Cristo Jesús, pero solo se podrá servir de nosotros si somos buenos conductores de su fuerza liberadora, como cuando Pedro y Juan curaron al paralítico del templo. Y cuántas cosas increíbles ha hecho los cristianos, sobre todo los santos, movidos por su fe en Dios. Tener fe no es cruzarse de brazos y dejar que trabaje solo Dios. Es trabajar no buscándonos a nosotros mismos, sino a Dios, movidos por Él, apoyados en su gracia. Que el Señor los bendiga.